Vé, guanbe guye wubanbe, bovobenzinbe ye, e babanga berf, o fek, anfa abete banga koko na e nyambo mori abet saida, ya banga janyine, ya bia koumenyene yesus. Ana felipe nya anga kirojo andres, ed andres ba felipe, babanga Foroju yesus. Añez, su angaya, añez, añez, añez, ne, añez, añez, no añez, añez, añez, añez, añez, añez, wen, Ay, bale. un fin y en un bien de. M'gum morrens y n'a se o ver fur, e morrina se enam, n'a ay yo to. y ni Endara, mawara de mozo y de ne atar que el goma ebao wore de yete. Verdzamete e de mamma soyado ebao wore de Atar vaya a duma. Aneting a sojo de Me vea de duma. Me vea de ver ver ver duma. Y no se puede hacer que el en la zona que nos vamos a Y en la se el Edené, ne, mama, yo ma un berano, yo bebo sin yo dobo burbés, yo eller yo un berano, yo tovo y man mora y me dijo, y me dijo, y y Meñiga mini berreye. Un bunan yete, un fayene, mini boban beye. Un bunan yan le madre. Niña yes zanga manco mamete, edanga cur a sobren zanzanadeva.